Yo quiero ser doctora. Me gustaría ayudar a la gente que está enferma para poderlos ayudar y que salgan adelante. Escalamos la montaña, pasamos por bosque, miramos animales, aprendimos más cosas sobre. cuiden mucho el medio ambiente, protéjanos, no talen árboles y nada, y principalmente no tiren basura.